¿Cómo estás cabrón? Hoy día, día sábado Hoy día Hoy día tengo que ir a entregar unos llaveros Que regalé el otro día por Instagram Que no he podido hacerlo y tendría que haberlo hecho hace rato Hoy día tengo que ir a comprar algunas cosas para Algunos accesorios para la GoPro Y en la tarde hay un partido de futbolito, de baby No cacho nada de fútbol hermano Así que... <ríe> yo soy basquetbolista Ah, buena jala jaramichi. Oye, eh, el tema está que tenemos un partido entre los noobs Tengo una flojera de puta madre Pero hay que empezar ya a mover el culo para alcanzar a hacer todo lo que hay que hacer Así que... eso Si se ve como el ojete es porque... bueno Estoy recién levantándome, hay poca luz y toda esa shit, eh, cualquier cosa somos RR no <ríe> ¿Qué? Nos vamos pues, a la vista rápida. Somos RR, Wey, <ríe> que encuentro, weón. Nada de esa, <ríe> Pero me da risa, güey. Ya cabrón. Hay que empezar a mover. Ah, el culo. Qué paja, güey. de salir de la casa, me estaba preparando para ir a, a dejar los llaveros a la empresa de envío, pues. o sea, me puse a revisar en realidad las direcciones donde tenía que ir a donde tenían que ir destinados los llaveros de regalo recién ahí me di cuenta que eran todos de Santiago pues. y la cuestión es que dije puta, voy a ir a dejar esta cuestión y chao, y fome pensé un poquito más y dije Puche si se los voy a dejar a la casa Así también los conozco a 100 personas y, y vemos si es que sale un video entretenido, po, no tan lineal. Y si no sale nadie, eh, se los dejo en un sobre dentro de la casa y se los tiro para adentro, arriba del techo, no sé, donde quepan. <ríe> ya compré unos sobres, acabo de comprar unos sobres acá en una paquetería cerca de la casa. Primero nos vamos a San Bernardo creo que es, sí, San Bernardo. Y luego nos vamos a quinta normal y luego Renca. Es un pique más o menos de una hora y algo. Así que vamos a ver qué sale. Pues ojalá estén los cabros en la casa para que los podamos conocer, para que hablemos un poquito con ellos. Y, y ojalá salga todo perfecto. ¿verdad? Y eso, vamos a empezar. Más allá, mira más allá. Una Hola, estoy buscando a Raúl paso. Le venía a entregar un regalo. A ver. Está, trabajando. Está trabajando. ¿Se lo podría dejar con usted? Sí. Sí, ya, se lo entrego al tío. Ya, muchas gracias. Ese amiguito Raúl, lo siento muchísimo. Te vine a dejar tu regalo acá personalmente Puta que lata que haya estado trabajando Me hubiese encantado haberte conocido Y haberte entregado el... El llaverito en las manos Te agradezco un montonazo Haber participado perro, la dura en serio Y... Puta para otra vos hermano Igual vine de imprevisto pues, Así que se entiende igual De verdad muchísimas gracias por haber participado Ahora nos vamos A... Quinta normal un buen pique la verdad desde San Bernardo a ver a Matías así que vamos para allá pues vamos con el match a entregarle suya a ver ¿Estará Matías? Sí, a Gracias. Parece que ahí está el Mati. Compari. ¿Matías? Sí, sí. Suerte pelado. ¿eh? agua. ¿Ah? Te, te venía a traer el llaverito que te ganaste en Instagram. Ah, bueno, A ver. Entonces, ya fuimos donde el Raulito. Le dejamos el llavero en su casa. Estuvimos conversando con el Mati. Puta terrible buena onda el Mati. Así que un fuerte abrazo, Mati. Ahí le dejamos el llaverito en su casa. Conversamos un ratito todo el tema. Desde 10, 10. Y ahora vamos donde el Kevin. Allá en Renca. Así que... Oh, para allá Estuve llamando a mi compadre Kevin, pero no salió. Vamos a tener que eh, dejarle su, su regalo en la puerta. Espero no se lo vaya a agarrar a algún perro o algo. Kevin Uribe de pelado. No. Así que compadre Kevin, muchísimas gracias por haber participado, muchísimas gracias por estar ahí, eh, de verdad, muchísimas gracias por todo. Le vamos a dejar el regalito debajo de la puerta de su casa, por acá. Ya. Y vamos para la casita. Que hay que prepararse para el partido de la noche. Pero necesito comprar algo para hacer almuerzo y además quiero ver algo si pillo algunas canilleras piola, porque como les dije más rato el partido e independiente que algo súper informal y no es necesario ir vestido con zapatos y toda la shit, pero yo sé que algunos de los noobs me quieren puro agarrar la pata Así que lo que vamos a hacer, voy a ver si es que pillo también algunas eh, canilleras baratitas, ahí. Probablemente, estas weas no las vuelvo a usar nunca más en la vida. Pero, puta, están a 3 lucas. Y que alguna patada me salvaran las weas, pues weón Estoy seguro que estos weones... De puro pesado me van a querer pegar sus patas, weón. Estoy pero seguro, weón. ¡Yepa! Uy, eso sonó como el Lolito, weón. <risa> eh, compré unas canilleras y compré el almuerzo. Lo que sí, mi idea era ir a comprar unos accesorios para la Gopro, eh, quería comprar unas baterías y unos filtros, pero pero como se llama, se me hizo tarde ya, son las 2 y media de la tarde y es sábado, entonces ya a esta hora eh, la tienda donde quería ir, creo que trabajan hasta las 3, pero no llego nunca. Así que eso, pues vamos a preparar el almuerzo, tranquilamente a cargar las cámaras porque después se viene el partido y quiero grabar algo igual probablemente no, no tiene nada que ver con el motovlog, pero va a estar entretenido y hacer algo con los cabros y acá tenemos el almuerzo los fideitos este es mi plato favorito eh, fideos con salsa blanca atún y choclo y para darle más sabor un poquito de queso rallado quedan pero la, ¡Señor Fanzé! Voy a ver unos videitos en YouTube ahí mientras como y a traspasar las imágenes del día de hoy para empezar a editar lo antes posible, aprovechando un poco de tiempo. Y acá estamos como caminando ya a la, a la cancha para jugar el partido entre los noobs. Son como las 8 y media. Ojalá se arme algo entretenido con este partido. Eh, ojalá se vengan más, palabras, no soy del fútbol si ni siquiera sé ¿sí a qué voy, hubiera vuelo a, a dar la cacha, ¿no? Oh, shit! El sí, fin de esta cuestión es pasarlo bien y salir un poco de la rutina de las motos y toda la shit, güey. Eh, Ya llegamos a las canchas, ahí están los fósiles. Ah, jale, con música la, güey, ahí están los Oye, ¿vos, vos venías a hacer deporte con los pulmones, culiao? ¿Qué me tomo? ¿A qué vas a qué qué pasa, cabrón? ¿Qué onda, bro? Estás pelado. ¿Qué pasa, viejito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pobre? ¿Qué pasa, viejito? Oye, ¿vos no venías, maricón? Ahora vas a asustarlo. No? Ahora va a asustarlo. ¿Qué pasa, Pablo? Unos comentarios... ¡Falpico! ¡Oh, se ¡Amería! Los locos traen Estoy más cansado que la chucha, pues. ¿Estás hermano. Me pegó un tirón así, pero en nada, amiguito? El Un desgarro en el Un desgarro en el el ano. Un Un Estoy para el pico, más cansado que la chucha. Aquí nos despedimos. Justo a Chelo RR. Ya saben dónde buscarme. Chelo RR. Cualquier huevo, hermano, somos RR. Así que nos vemos, cabros. Un próximo video, nos despedimos. chau. Chau, chau, chau, chau. Hola, hola, soy Sergio Hermano.